La virtualización es, un, es una oportunidad de negocio, ofrece oportunidades de negocio básicamente porque flexibiliza y da accesibilidad a servicios que de otra forma es muy difícil. Es, no, te, no te obliga a tener que comprarte una infraestructura y tener unas inversiones previas para poder dar un servicio basado en tecnologías de IT. La, la virtualización básicamente me permite o bien crear yo una estructura flexible que me permita crecer con el tiempo o bien contratarla a un tercero en modos de pago por uso, modos que se, se acercan mucho más a mi modelo de negocio. Al fin de cuentas me hace ser más productivo.